esta sección de marihuana natural para mostraros este cultivo tan secreto que tienen tres matrimonios en un sótano casi inaccesible. De él se nutren sus respectivas despensas canáricas con el ánimo de poder cubrir sus necesidades. un detalle a destacar es el alicatado con azulejo blanco de todas las paredes el azulejo blanco permite que se refleje la luz de una forma uniforme al tiempo que es fácil y cómodo limpiar por lo que resulta muy higiénico en este tipo de cultivos ahora mismo están instalando un nuevo cuadro de luces con un diferencial por cada una de las fases que tiene este cultivo la intención es que si se quiere trabajar para reparar cualquier cosa en cualquiera de las fases no se tiene por qué paralizar el cultivo por completo este cultivo consta de cuatro estancias donde se están desarrollando cuatro ciclos diferentes de las plantas Por un lado hay una pequeña sala de plantas madres, también hay una pequeña zona de propagación de esquejes, la salita de investigación y desarrollo, que es el I+.D., y también la sala más amplia, que es la destinada a la producción. Con ello pueden obtener tres cosechas anuales en la zona de producción y cuantas consideren oportuno en esta pequeña sala de I+.D. La zona destinada a plantas madres es un cuarto de reducidas dimensiones que apenas permite mantener unas pocas madres. En concreto hay cinco variedades diferentes, estamos hablando de Novel Light, de Scan 1, de Critical Bilbo, de Bubblegum y de Cheese Candy. Esta sala de plantas madres está iluminada con una bombilla fluorescente de bajo consumo de 250 vatios de espectro azul y también con dos tubos de daylight de 30 cm que son unos 36 vatios cada uno de potencia. Estos espectros son ideales para mantener madres y que no se vayan en crecimiento y se disparen y poder tener un crecimiento más ralentizado. Otra cosa es que quisiéramos aumentar el crecimiento vegetativo de las plantas. Entonces estas iluminarias no serían las adecuadas. Tendríamos que tener para el crecimiento vegetativo unas iluminarias tipo de halógenos metálicos. A pesar de ello, podemos ver como algunas de las madres ya tienen un crecimiento vegetativo excesivo, por lo que ya están para trocear y ser esquejadas, o en caso de no necesitar esquejes, por lo menos de realizarle una poda de mantenimiento de plantas madres. Es muy importante realizar estas podas de mantenimiento para que las plantas no se nos den madre, creciendo demasiado en altura, de tal forma que sean muy estilizadas y endebles, y bajo no tengan casi materia vegetal. Este armario es la fase de propagación de esquejes. Está iluminada con cuatro tubos de light pero es preferible que se sustituyan por tubos Blue, igual que los que estaban en la fase de mantenimiento de plantas madres. Los tubos luz tienen un espectro más adecuado para las plantas. Para aumentar las probabilidades de éxito en el enraizamiento de los esquejes, han instalado estos propagadores que lo que hacen es recrear esas condiciones ideales de los esquejes para que no evapotranspiren en exceso y no pueda morirse. También sería conveniente colocar bajo estos propagadores una manta térmica con la que poder elevar la temperatura de las raíces y así facilitar y favorecer el realizamiento de los esquejes. Esta pequeña zona de I más D está iluminada con una bombilla de alta presión de sodio de 600 grados. En este cultivo de investigación lo que cultivan estos canabicultores es aquellas cosas que quieren ir probando. En ocasiones siembran semillas de variedades nuevas con la intención de poder seleccionar algún ejemplar que poder formar parte de su colección de madres. En otras ocasiones lo que hacen es probar esquejes nuevos que les llegan a través del intercambio con otros canabicultores, también con la intención de seleccionar, y también les sirve como zona de cuarentena. Ahora mismo lo que están haciendo en esta sala de I+.D. es cultivar estos esquejes de las plantas madres que tienen en la sala de madres con la intención de revertirlos para así poder polinizar algunos de los ejemplares que tienen ahora mismo en la sala de producción y poder obtener sus propias semillas feminizadas.